Vamos a hacerla con las onomatopeyas y con alguna cuenta. Les voy a mostrar cuatro modelos. Dos modelos por un lado y las variantes de esos modelos. El primer modelo hace esto. La, qui, la, ki. La, qui, la, qui. ¿Okay? Esto significa que hago una derecha, una derecha, una izquierda, una derecha, derecha y derecha de nuevo. La, ki, ki, ki, ki. La. la, ki. La, ki, ki, ki, la, ki. ¿Ok? Esto fue con el no Con la cuenta sería: 1, 2 y 3. 2, 3. y 2. El siguiente modelo que es la. Sería 1 2, y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3 1, 2 1, 2 y 3 1, 2 1, 2 y 3 1, 2 Ahora lo hago Hago ambos modelos 50 y sin anomatopeya Y el primer modelo. Bien, a estos modelos los podemos variar dándoles un poquito más de aire, de esta manera. Omitiendo el primero de los golpes en el aro. sería me lo imagino el aro perdón ese fue el primer modelo bueno pues se varía después de que yo hago el segundo aro Habrán notado que acentúo la nota que viene después, en el grave. Hago esto. Esa última nota la acentúo. Bueno, eh, si tienen preguntas para hacerme, lo, lo pueden hacer ahí en el, en el chat. Les mando un abrazo a todos, espero que les sirva. Eh, y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Chau.